Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo hago cosas como esta, ¿Por qué se queja? ¿Eh? Porque faltan los paréntesis, porque no estoy llamando al constructor de la clase, ¿no? Se sigue quejando. ¿Por qué? No, no se queja ni por los paréntesis porque Sprite está en CS. ¿Vale? Eso es. Lo tengo puesto allí. ¿Sí? Vale. Ahora que he hecho esto, mi pregunta es ¿Cuántas variables se crean aquí, en esa segunda línea? Una. Dos. ¿Eh? Sprite, sprite ahora mismo está vacío. Y da igual las que contenga. Yo he preguntado cuántas variables, o dicho de otra manera, en C, cuántos objetos se crean en la línea 28 de este programa. El reservador de memoria, <risa> <¿no>? <risa> Nunca lo había visto oído llamado así. Objetos. En C todo toda variable, al final, su instancia es un objeto. El objeto un puntero para el puntero. El puntero no se crea. El puntero ya está. Cp se crea ahí en ese momento. No se crea. Aquí es una confusión que tenéis muchos, ¿vale? Y esto es súper importante que lo entendáis porque de aquí surgen muchos de los problemas de implementación que tenéis. De la confusión entre el puntero y el objeto al que apunta. Esto, que debería de ser una cosa que deberíais de tener clara desde hace años, no la tenéis clara porque lo que estáis haciendo es uso de ello, pero sin entender muchas veces. Aquí hay dos objetos en esta línea. Uno es la variable sp, que he creado aquí. ¿Cuánto espacio de memoria necesita la variable sp? A ver. Depende de la máquina, correcto. En mi máquina es de 64 bits. ¿Cuánto requiere esto? 8 bytes o 64 bits. ¿Por qué? Porque esto es un puntero. Como puntero, almacena una dirección de memoria y por tanto las direcciones de memoria en mi máquina de 64 todas ocupan 8 bytes. ¿Sí o sí? Nada más. ¿Vale? ¿Dónde está el segundo objeto? El sprite, el sprite que he creado. ¿Y dónde se crea ese objeto? En la memoria RAM. ¿Y el y ese P en dónde? en la pila. Quiero decir que... Ah, la pila, la pila que, es, que es donde almacena la energía la máquina o... ¿No? O sea, la RAM es todo. Nuestro programa está en RAM. A no ser que leamos de disco, todo es RAM. ¿Vale? Entonces, SP es una variable de lo que se llama de tipo automático o local. Otra pregunta que hago con respecto a SP. ¿Cuándo se crea y cuándo se destruye SP? El puntero SP. Se crea en la 28, se destruye en la 35. Esto, esto es algo que tenés, sí, se destruye. SP se destruye. La variable SP se destruye. El sprite creado no. Hemos creado dos cosas. Una variable SP, puntero, y un sprite. Y SP como puntero contiene la dirección de memoria, o es decir, apunta al sprite. ¿Por qué? Porque este sprite que hemos creado, que como algunos habéis dicho bien, se crea en el heap, en otro espacio de memoria, la única manera que tenemos para poder acceder a él es saber dónde está, y es su dirección de memoria. Se crea, y una vez se ha creado, ¿cómo accedemos a él? Pues oye, está en la posición 1000. Ah, vale, pues ya puedo acceder. Si no, no podría acceder a él. Se ha creado en otro sitio, ¿cómo voy a saber dónde está? con su dirección de memoria, por eso necesito dos variables, una para almacenar la dirección de memoria y otra, que es la que se crea, el sprite. Cuando se llega aquí, el sprite no se destruye, lo que se destruye es sp, la variable que contiene la dirección de memoria del sprite, solo sp, ¿de acuerdo? Y esto tenéis que tenerlo muy claro y no lo tenéis claro, los objetos en C++ todos tienen un tiempo de vida. El tiempo de vida de todos los objetos automáticos o locales tiene que ver con su ámbito. ¿De acuerdo? Vale, si yo ahora en vez de esto hago esto... ¿Ah? ¿Cuántos objetos estoy creando en la línea 28? Ahora solo creo uno. Ya existía player, ya existía su campo sprite. Solo creo uno. ¿Qué pasa ahora al llegar a la línea 35? El objeto player sigue siendo un objeto automático que está almacenado en la pila. Cuando llegamos ahí... Player se destruye, pero el sprite, no. Sprite, esta, esta variable de aquí, que la hemos definido exactamente igual que la que habíamos creado antes, es un puntero. ¿Vale? Con lo cual, en él almacenamos una dirección de memoria, la que nos devuelve new. New nos devuelve la dirección de memoria donde se ha creado este objeto. Luego se destruye player, perdemos la dirección de memoria. El objeto este sigue creado en la pila. Sigue creado creado igual en la pila no hay diferencia vale muy bien vamos a hacer más cosas yo ahora en vez de hacer esto hago lo siguiente Hmm. A ver, lo sigo haciendo con new, porque puedo hacerlo con new, no hay problema. No estoy usando make unique todavía. ¿Eh? ¿Por qué no le gusta así? ¿Mm? ¿Por qué no le gusta así? ¿No es uno de sus constructores posibles? ¿Por qué está hablando de no existe ningún constructor adecuado para convertir? Vamos a volver a las preguntas de antes. ¿Cuántos objetos estoy creando en esta línea? Dos. Solo que ahora P no es un objeto básico como antes era un puntero, ahora es un objeto unique pointer especializado. Ojo, que esto es una template. Unique pointer es una template. Estoy creando un objeto unique pointer y lo especializo, como hemos hecho en la clase pasada, para eso. Pero es un objeto, unique pointer, que dentro tendrá un puntero a eso. ¿Vale? A sprite. Un objeto y otro. Y me dice que no puedo convertir. ¿Por qué? Si dice que no puede convertir, ¿qué está intentando? Está intentando castearlo, está intentando convertirlo. ¿Qué tengo que hacer si yo lo que quiero es que lo cree directamente? Poner paréntesis. Poner llaves. Poner paréntesis, poner llaves. No me gusta de poner paréntesis o poner llaves. Llamar al constructor directamente. Ahora sí, le estoy pasando al constructor, antes había puesto un igual. No es lo mismo poner el igual. ¿vale? Porque eso es un objeto que se crea mediante una asignación. Y los unique pointer son unique. Eso significa y ojo, tenéis que tener en cuenta unique pointer funciona por un patrón RAI. Eso significa que una vez tenga un puntero él se va a encargar, supuestamente, de destruirlo. Por tanto, no pueden hacerse copias de ese puntero. Porque si se hicieran copias a otros Unique Pointers, habrían varias destrucciones. No se pueden hacer copias, de ahí el nombre Unique. Y por tanto, no tiene un constructor que le permita asignar una copia. ¿Vale? Esto es en el momento en que se construye. Se construye directamente a partir de algo que se acaba de llamar. Ahora sigo creando dos variables. P y sprite. ¿Qué pasa ahora en la línea 36? Se borran todas, se borran. Cuando llegamos a la línea 36, ¿de qué objetos termina su tiempo de vida? Player y P. En la línea 36 termina el tiempo de vida de Player y de P. No termina el tiempo de vida de Sprite. Los objetos creados en el heap no tienen un tiempo de vida definido. Se crean y eres tú quien decides cuándo los destruyes con un delete, hecho por ti o por una clase que lo gestione. Se crean con new, se destruyen con delete el tiempo de vida de los objetos automáticos está definido por su scope el tiempo de vida de los objetos en el heap está definido por el programa cuando decida destruirlos ahora mismo solo hay dos objetos que se van a destruir en la línea 36 player y p lo que ocurre es que al destruir el objeto p, esto es un unique pointer y por tanto la destrucción aquí en este y en este en ambos, llama al destructor y es el destructor de P quien va a hacer delete de lo que le hemos pasado aquí. Y por tanto eliminará el sprite. Pero el sprite no se elimina en la 36, lo elimina Unique Pointer que termina su tiempo de vida. ¿De acuerdo? Esta es la intención con la que usamos Unique Pointer. Con la de asociar un tiempo de vida a los objetos que hay en el heap. Y con la de asegurarnos de que ese tiempo de vida termina, que ya lo vimos con el tema de las excepciones, con el tema de que pase algo por en medio, con el tema de que se salga del scope por otro medio que no sea llegar hasta abajo, eso es el patrón RAI, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que esta es la única diferencia, y Unique Pointer lo único que hace es coger lo que hemos reservado, ahora lo he hecho con New, pero vosotros os he dicho que lo hagáis con Make Unique, que al final Make Unique es una función de utilidad para hacer el New y devolver el puntero, ¿vale? Hace alguna cosa más, pero básicamente es eso. Y esta es la única diferencia, que yo a partir de ahora gestiono el tiempo de vida de este objeto del heap a través del tiempo de vida de este. Y es aquí donde tengo que hacer yo las consideraciones, en el tiempo de vida de este objeto. ¿De acuerdo? Ahora, yo esto me lo llevo aquí. Tengo un unique pointer aquí, ¿sí? ¿Cuál es su tiempo de vida? Hasta que muera entity. La enterraremos cuando muera entity. Ojo, entity es una clase, es una clase, es un tipo. Esto que estamos poniendo aquí es una declaración, no una definición. ¿Cuántos objetos se están creando aquí? Exacto. No se crea ningún objeto aquí. Los objetos que contengan Unipoint se crearán cuando creemos un Entity. Cuando se llame a la construcción de Entity es cuando se crearán estos valores. Antes no. Esto solo es, cuando crees un Entity, créame también un Sprite. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Así que, ahora nos venimos aquí... Y creamos esto, y le digo que quiero esto, y me dice que no, ¿por qué? Sí, ¿qué pasa? No tengo un constructor asociado para esto, no puedo hacerlo así, tengo que crear un constructor, o no, o podría hacerlo sin un constructor, ¿por qué con un move? ¿Por qué, eso se lo y no lo directamente? ¿Por qué eso se lo asigna y no lo construye directamente? Esto no funciona, porque es un tipo definido, no tenemos un constructor, y el tema este de poner los valores así, como lo estamos poniendo, sin haber definido un constructor, normalmente es para tipos básicos aquí necesitamos un constructor específico para esto vale, deberíamos definir un constructor pero si no lo definimos, sprite va a tener lo que vale por defecto ¿qué vale por defecto un unique pointer que no le ha asignado nada? null, no apunta a nada entonces, ¿puedo hacer esto? ¿puedo igualar Sprite, algo. ¿Puedo igualarlo a Make Unique? Hey. ¿Eh? Hmm. ¿Por qué sí que puedo con Make Unique? Porque Make Unique me devuelve un Unique Pointer. Y aquí, ¿por qué sí que puedo asignar un Unique Pointer a otro Unique Pointer? Si yo he dicho que no se puede. ¿Porque son del mismo tipo? No. ¿Eh? ¿Está haciendo la propiedad del objeto contenido? No. Porque realmente se llama Porque realmente se llama el constructor. No. De hecho, es más. Os voy a enseñar que no. Vale, esto es un unique pointer, ¿no? Si yo ahora hago esto. No me va a dejar. No, make unique cuando te devuelve no hace un move. Si yo hago esto, no puedo asignarlo, pero si lo hago directamente sí. ¿Por qué? La primera asignación que hago no está apuntando a nada. No. La asignación si, si, pa, por parámetro yo no puedo pasar un make unique porque esto es una función. Se hace una llamada y lo que esto devuelve es lo que va a parar al igual. Yo no paso un make unique como parámetro. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Sí, aquí creo un valor. De hecho, aquí estoy creando dos objetos, y uno de esos lo intento asignar aquí. Aquí solo estoy creando uno, ¿no? ¿Sí? sí. Lo estoy creando y realojando, eso es cierto. Pero la diferencia está una vez más en el tiempo de vida. ¿Cuál es el tiempo de vida de uni? De uni, la variable uni. El tiempo de vida es desde la línea 29 a la 38, ¿sí? De modo que, después de este igual, uni sigue existiendo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida de lo que devuelve makeunique? No. El objeto que devuelve makeunique Unique, que, que es un puntero, makeunique devuelve una dirección de memoria, ¿Vale? No devuelve el Sprite, que eso es otra de las confusiones que tenéis. El Sprite se crea en el heap. MakeUnique me devuelve la dirección, que es lo que se pone aquí y lo que se le va a asignar a Sprite. La dirección de donde eso está. Esa dirección es un valor, es un número solo. Igual que aquí, esto devuelve ese número aquí. ¿Vale? Bueno, en realidad en este caso no, porque MakeUnique devuelve un, un pointer, devuelve el objeto completo. ¿Vale? Devuelve un Unique Pointer. Pero... Supongamos que fuera un puntero, que a efectos prácticos es lo mismo, solo que uno es gestionado y el otro no. La cuestión es: lo que devuelve MakeUnique es un objeto, sea un puntero o sea un unique pointer. Ese objeto aquí se asigna a uni y, y tiene el tiempo de vida hasta que abajo, ¿Sí? Y este, si yo no lo asignase a nada, es decir, si yo hiciera así. Te mueres, te mueres al Muere al instante muere al instante, este valor se crea, y esto es perfectamente válido en C++, ya lo veis ahí, no, me, no se queja, es perfectamente válido, estoy llamando a Make me devuelve algo, no uso lo que devuelve, lo que devuelve es un temporal, esa es la clave, devuelve un valor temporal, y se les llama temporales por eso, porque solo afectan al scope de esta línea, Mientras que el otro, ¿no? Al haberlo metido en un ya, es un valor que dura toda la ejecución. Esta es la diferencia fundamental entre lo que se llaman L-values y R-values. L y R, ¿vale? El, digamos el nombre L y R viene de Left y Right, ¿vale? Viene del hecho de que un valor L es algo que puede estar a la izquierda de un igual, y un valor R solo puede estar a la derecha de un igual, en realidad, en la actualidad ya no es así, L y R tienen otros significados, pero eso es el histórico de de dónde viene L y R. O lo que es lo mismo, L es un valor, algo que existe más allá de la línea donde lo estamos usando, no es un temporal. Y los R son valores temporales. Como tal temporal, lo que se hace con los temporales cuando se hace esto de aquí, esta operación de aquí abajo... ¡ay! Esta operación no es la misma que esta, porque yo aquí estoy asignando un temporal, mientras que aquí estoy asignando el valor de otro objeto que ya existe. Esto requiere una copia. Yo aquí tengo que coger lo que hay en Uni, que es un unique pointer, y copiarlo a otro. No puedo hacer eso, porque si copio un unique pointer, luego tendré dos deletes al terminar. Tendré el delete que va a hacer el sprite y el delete que va a hacer Uni cuando lleguen aquí los dos. Por eso no puedo hacer esta asignación, no puedo hacer esa copia. Pero aquí no hay una copia, aquí hay un valor temporal que directamente se mete ahí y que este expira. Esto es un, lo que se llama un robo de datos, se roba el valor temporal y se mete en Sprite. Esto es lo que hace la operación move, eso es un move realmente, yo no tengo que poner ese t de move. El valor temporal automáticamente es asignado a Sprite en lugar de copiado, que es lo que pasa abajo, dime. Sí. Sí. Si yo aquí pongo esto, esto funciona. ¿Vale? Cuando él quiera. Ah, que me he quitado uni, es verdad, vale. Ahora sí. Esto funciona ¿por qué? Porque, ojo, move de move no mueve nada. de move, y esto hay una charla súper famosa de Scott Meyers que deberíais ver, que, en la que dice set de move, doesn't move. Y luego hay otro que aparte de move está. Move es el es, es un cast incondicional. Y luego hay otro que es forward, que es un cast condicional. Los dos para convertir a valor temporal. Y, el, y, y, y Scott Meyers en su charla famosa dice set de move doesn't move de forward doesn't forward. Los dos, tanto move como forward, son casts. Es un cast. Ni más ni menos. De hecho, el move lo podemos implementar a mano. En una línea. Esto es un... Eh, no, porque es un... Es un unique pointer a sprite, ¿vale? Ampersand, ampersand. Que lo que significa este ampersand, ampersand de aquí, básicamente, es revalue o, para que lo entendáis mejor, valor temporal. Yo tengo uni que no es un valor temporal, es una variable que tiene un tiempo de vida definido, y lo que hago es hacerle un cast para convertirlo en un valor temporal. Al convertirlo en un temporal, aquí ya está pasando lo mismo que aquí arriba, esto devolvía un valor temporal, esto devuelve un valor temporal, en los dos estoy asignando un temporal, y me quedo con él. Al hacer esto, digamos que uni pierde su valor original, que es lo que tal como está definido con esto, se lo asignamos a otro, nos quedamos con él, sigue habiendo un único y unique pointer que tiene el puntero original, uno solo, no los dos, no hacemos una copia, ¿vale?, esa es la diferencia. Pero todo esto vale es solo para que entendamos en lo que estamos fallando la mayor parte del tiempo. Y estamos fallando la mayor parte del tiempo en distinguir esto de esto. Objeto que se crea en el heap, objeto automático que se crea en el scope. Si yo quiero utilizar unique pointers para manejar objetos que se crean en el heap, yo tengo que asegurarme de cuál es el tiempo de vida que tienen mis Unique Pointers, porque cuando el tiempo de vida del objeto, este de aquí, del Unique Pointer, termine, se llamará al delete y se destruirá lo que, lo que él ha creado. Entonces, debo controlar el tiempo de vida. ¿Cómo controlo el tiempo de vida? Pues fácil, si yo aquí tengo un main, imaginemos que aquí hubiera mi bucle de juego, ¿no? Si sí, yo aquí tengo mi bucle de juego principal, ¿vale? Y yo aquí he creado esto, este unique pointer solo se destruirá cuando termine el juego. Porque su tiempo de vida es este scope. Pero de este scope solo se sale cuando se salga de este bucle que es el bucle principal. Y esto es una de las ventajas de usar unique pointer porque tenemos que ser explícitos nosotros en cuál es el tiempo de vida que le asignamos a las variables y el tiempo de vida depende de cuándo se crean y cuándo se destruyen evidentemente si creamos una variable en una función, esa función cuando se termine, todas las variables automáticas se destruyen y si una de ellas es un unique pointer, lo que lleva dentro le hace delete, si no queremos que pase eso que hacemos hay que crearlas en otro sitio, hay que ponerlas en otro lugar ¿Vale? Hay que jugar con los tiempos de vida. Es súper importante que entendáis esto porque el concepto tiempo de vida de las variables es lo que distingue a C++ de otros lenguajes. C++ tiene un tiempo de vida perfectamente definido para sus variables. Hay otros lenguajes que la mayoría utilizan recolectores de basura. Y en los recolectores de basura muchas veces vosotros no sabéis cuándo una variable va a ser destruida. En lenguajes como Java, vosotros podéis coger una variable e igualarla a null para que la próxima vez que el recolector de basura la vea, diga, la destruiré, porque ya no hace falta, ya no hay nadie apuntando. Pero no sabéis cuándo va a ser eso. No lo controláis. ¿Os imagináis que en mitad de vuestro bucle de juego, justo cuando está pasando algo súper importante para el jugador, el recolector de basura decida hacer delete de un montón de cosas llamando al sistema operativo y sobrecargando ese fotograma? ¿Entendéis lo que pasa? Automáticamente puede producir un parón. Y eso, podríais no tener control sobre ello. Este es uno de los motivos principales por los que usar C++, aparte de por la eficiencia del código que genera. Por el control de los recursos, por el control del tiempo de vida de las variables. Yo sé que esto de aquí se destruirá ahí. No antes, no en el medio, no... ahí. Y si yo quiero que algo se destruya en un punto en el que no va a afectar al rendimiento, lo pongo para que se destruya ahí y no en otro sitio. Porque como sabéis, las llamadas a new y delete tienen el problema de que precisamente como reservan memoria en el heap y el heap es un espacio compartido, requieren cambiar el nivel de prioridad en el sistema operativo. Es una llamada que va al sistema operativo que tiene que bajar un nivel de prioridad en el sistema operativo para poder obtener memoria, que es un recurso, y eso es lo que lo hace lento. Además del hecho de que la memoria pues, tenga sus fragmentaciones, el recolector de memoria y tal, en fin, eso son otras cosas, pero el hecho de que un new sea muy lento es la llamada al sistema operativo. Por eso otra de las cosas que se recomienda en videojuegos, cuando uno hace un juego bien hecho, es la memoria que vayas a necesitar, la reserva se entera de inicio. Al principio del juego, te creas un pool de memoria y a partir de ahí tus reservas de memoria las haces sobre tu pool, que ya no va a llamar al sistema operativo, tú ya la tienes, ya has hecho una llamada al sistema operativo para decirle, dame dos gigas. Y a partir de ahí tú metes tus cosas en esos 2 gigas y te ahorras todas las llamadas al sistema operativo, que son muy costosas. ¿Vale? Pero bueno, esto es aparte, dime. A ver, existe un placement new y tanto los smart pointers como cualquier elemento de la STL, tú les puedes pasar el allocator para que reserven donde tú digas usando el digamos el objeto que tú digas para reservar, no el, la reserva general en el, con el new general Sí, tú le dices oye te hago esta llamada, pero usa este allocator. ¿Vale? Para que la reserva no se haga en el, en el heap general, sino en tu placement new. ¿Vale? Eso puedes hacerlo, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. ¿Habéis entendido esta parte? ¿Dudas? Y yo lo que no entiendo es por qué va a necesitar. O sea, ¿qué necesidad hay de usar un, mini, un, mini, un mini ¿Qué, ¿Qué necesidad hay de reservar la memoria dinámica? Precisamente el control del tiempo de vida. Pero si, la tercera, o sea, si tú creas eh, autos se va a destruir igual al final. Del mundo. Es, es de la variable unis, sí. se va a destruir igual, aunque lo hagas. Sí. Si unis, en vez de ser un puntero es el objeto entero. Sí, en este programa no, pero tú no estás creando un árbol de escena. Sí. Intenta crearlo sin reservar en el heap. Sí. Inténtalo inténtalo y me lo dices la semana que viene es decir, tienes que, ir, tienes que ir reservando espacio y eliminando espacio según metes nodos, quitas nodos, mueves nodos no lo haces como aquí estático, que es lo que he hecho yo en una línea pero porque esto es un ejemplo de juguete lo haces dinámico ¿Entiendes? tú no sabes cuántos nodos vas a hacer de inicio tú no puedes aquí poner 20 líneas para que sean los 20 nodos de tu árbol de escena porque tu árbol de escena sería de 20 nodos siempre si tú creas un árbol de escena que hoy tiene 20, mañana tiene 30, pasado 50, tú lo que tienes que hacer aquí es ir reservándolos bajo demanda. Entonces, creas nodos bajo demanda, no creas un conjunto de nodos concreto. Yo aquí estoy creando una variable, podría crear 5 o 20, pero esto no es dinámico. Si necesito 20, no puedo modificar el programa para poner 20 y luego ejecutar. No le vas a pedir al usuario, oye... ¿Quieres jugar al juego GTA, pero quieres el nivel 2? Vete al código y pon auto igual a nivel 2. ¿No? Hay una diferencia entre hacer las cosas en tiempo de ejecución y en tiempo de compilación. ¿Vale? Por eso necesitas lo de reservar y no reservar, para que sea dinámico, tiempo de ejecución. ¿Vale? Otra cosa es que la reserva implique ir al heap, que es lo que he dicho. O sea, tú puedes hacer al principio del juego un dame dos gigas y luego ya tú te administras creando. Y podrías hacerlo igual que hicimos en Amstrad. Es decir, que tú en Amstrad llegas, tienes un espacio donde te reservas para guardar cosas, que en Amstrad reserva, como no hay sistema operativo, era lo voy a poner aquí. Y ya está. Pero al final es, ahora meto uno, ahora creo dos, ahora borro uno, ahora añado otro, que lo haces dinámico. No lo haces estático, como es esta línea. ¿Vale? ¿Entiendes, no? ¿Más dudas? Antes de que sigamos y nos vamos a lo siguiente. Esto era súper importante, el tema de las variables automáticas, el tiempo de vida. Esto me importa mucho porque ahí falláis un montón. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Dime. Por ejemplo, con el reserve de un vector, A ver, con el reserve de un vector, tú puedes reservar todo lo que quieres. Pero igualmente esa llamada de Reserve te va a llamar al sistema operativo para reservar, a no ser que le hayas dicho al Vector que reserve de un sitio que tú tienes aparte. ¿vale? Lo que estamos haciendo con Reserve también evita que se hagan más reservas durante el proceso propio del juego. Es otra forma más sencilla de manejarlo. Realmente la, lo ideal cuando hacemos un motor es que nosotros controlásemos todo el tema de la memoria, pero no tenemos tiempo de hacerlo todo. ¿vale? Simplemente. Vale, vamos a lo práctico, estamos haciendo nuestro jueguito. todo esto era una cuestión aparte, vamos a volver a nuestro estado original, pero ahora sí quiero componentes.